bueno estamos en el primer vuelo que es rumbo eh, a San Pablo a de San, San Pablo eh, quedan una, una hora algo así llegamos a San Pablo y después nos vamos a Nueva York chao llegamos a San Pablo este, estamos esperando a mis padres que nos llegaron de día porque tienen el de atrás eh, Juanjo por elegido van a tener que revisar en, en aduana y eso bueno, que le algo ahí que no puedo <risa> Bueno, al final, ¿vale? O no sea, sé, fue un engaño o no lo no revisamos un poco. Vale, 2, 3, 8, la puerta. Es para allá adelante, vale. Así que calculamos que vaya. 2, 3, 8. Vale, puede como 20 por No, no, cambia la puerta. <ríe> Estamos considerando la posibilidad de que cambie la puerta. Y ahí te va a venir un, no sé, un teletransportador para que nos llegue. Estamos muy tarde. Nada, ahí como dijimos. La 2, 3, 8 estaba mal, era la 2, 3, 4, pero hay una fila conglomerada Todo eso para llegar a la puerta que tenemos no que con la calle Al final vamos se saludo Está ahí, no se ve mucho, pero ahí está Juanjo sí. Que sí, al final sí no, nada, antes de entrar al avión no sabemos que le iba a pasar Y, y más es quería entrar con él porque era menor, pero no le, no le dejaron, no sé Estamos bien por favor Ya estamos en el avión, Juanjo ¿Qué pasó? se puede decir de no no no contar, contar. Okay. confidencial eh, nada, vamos a... Vamos tenemos todas la familia punta. Nos tocó los cuatro juntitos Así que, bueno Nos vemos en Nueva York, chau Estamos en Nueva York Otra vez hicimos a Urbana Y Juanjo quedó del otro lado mal Y hace como tres horas que salió Y nosotros todavía no mejora, no salió todavía no ¡Manito! Me sacaste mi bolso, el Ya tenemos todo el equipaje. Tres. papá! más cerca de vivir en Nueva York! Estamos aquí en Torrancia, del ¿Mamá? ¿En serio? No miento. Sí, en serio. ¿La mandaron a eso o no, no, no, no, no, no, no, y yo, mi también. Y Bobby dice: No, no, no, no. Porque mirá, ustedes de acá, y se explico yo. No, no, no, No tenemos ningún vuelo, más. Si, eso es un buen punto. Y hasta las 12 no tenemos. Y hasta la 1 no tenemos el apartamento. ¿Cómo se Apareció la delincuente. Apareció la delincuente, ya, chaval. No era tan delincuente, viste, al final pude pasarla. ¿Dónde Porque el apellido mío sonaba algo. ¿El es ¿Y el tuyo, Juanjo? En sus dos años, hasta lo mismo, Juanjo. Tres, no, seis años, ¿no? 6, ¿Y, y mi valija ah. Está todo ahí, dale Porque Lo tuvieron que retener y lo retenemos por 3 horas Así que mi madre lo retenemos por 10 minutos Así que o sé sea que la cosa está más fácil O ya no nos somos sospechosos Tenemos que estar 4 horas acá 4 horas y media En el aeropuerto, para después poder ir al apartamento. Bueno, mientras esperábamos, teníamos hambre Oye, teníamos hambre ¿Sí? y, y hicimos comprar 2 horas Se un justo tres? Esa está Están pero eso como bizcocho ¿No? Es, como una, es como una bola de fraile. Si sí, una vez por Uruguay, o de Uruguay y es una bola de Uruguay. No, no, problema, no, no, No, no, no. No, no, no, Camino al apartamento Nos aburrimos del aeropuerto ah, ahí Se, eh, Puerta al apartamento Estamos. camino Llegamos Estamos al apartamento en New York Tenemos un piano El cuarto de mis es el arriba, o sea el cuarto es un colchón Nosotros vamos acá en el sillón Una tele Tiene la wifi Un Apple TV pero no terminaron de limpiar el apartamento, así que vamos a ir a comer por ahí. Bueno, ya vamos a ir al, a, al centro de New York, en el metro, por primera vez. Eh, Irina, la que nos alquiló del apartamento, se comportó muy pero muy sobresaliente. una foto de esta comida... Y estamos en el Times Square! Esto es una pizzetta. ¿no? Ah, es... Tremendo. El primer día en Nueva York. Eh, nada, recansado. Increíble. Nueva York. Mañana tuve segundo día. Y vamos, creo que vamos a conocer el Central Park. Y vamos a ir a jugar un pickup de Ultimate en Riverside. Eh, así que va a estar interesante. Ojalá nos divertamos. Así que nos vemos mañana. Chao. a comer a un restaurante de parrilla argentina libertador cambié de celular otra vez este es el, de, el mío les el vamos a hacer una batería la se lo hace batería el mío tiene poca memoria pero más o menos resumido el pick up estuvo muy bueno muy lindo este, conocimos gente conocimos un japonés que jugó en la sub 23 de Japón supuestamente en un mundial eh, nada mezcla de cultura mezcla de deporte experiencia así que te vamos a comer y después descansar un rato no un rato Al fin volvimos. Estamos en el Grand Central Station Terminal. No, ¿no es el terminal o Terminal de Grand Central. Eh, ahí está el reloj famoso. A ver hay películas que se vienen a O sea, suben se la mente que hay películas que se hicieron... Pero no me acuerdo exactamente cuáles películas son. Capaz que después un poco y se me ocurre? no, no se me acuerdo. El Oyster Ball, el Oyster, que dicen que si vos hablas acá en esta esquina y se te escucha el otro lado. Dicen <risa> es que estás acá al lado. Hola, <risa> No me escuchás. Hola, ¿cómo? Hola. ¿En serio escuchás? Vamos a ¿Sí ver si Juanjo me puede hablar y se puede escuchar la voz. Juanjo, ¿qué andas? Ah, vos, no, no puedo creer. Parece que estás al lado, vos. No Sigue prendida. Sí, llegaste sí, re pegado y no, no se apagó cenamos, pedimos pizza en Domino's Pizza Comiendo a postre Un día interesante en Nueva York Vamos a un email, conocimos la estación central que es donde se filmó una serie yo, que estoy mirando yo Nueva York, un cuántico Que aún no la vio, muy buena serie, en Netflix, muy recomendable y, uh, a las casos y media Mañana, vamos a empezar con lo de New York Pass, O sea que, vamos a hacer más turismo intensivo Empezando en el Madame Tussaud, el museo... Tercera. Así que me a un gran día. Chao. Bueno, buen día. Estamos en el tercer día de Nueva York, en el Madame Tussauds. Bueno, estamos acá con Edgar Morgan. ¿Todo bien? Callado. Bueno, estamos acá en el Madame Tussauds. Estamos en el Madame Tussauds. ¡Cuah, Igual, Farrell, ¿no? crack. Estás igual, Farrell. Qué como que si te hubieras acá, boludo. sabrás a y te fue una piña? Bueno, estoy acá. Con Jimmy Father. Hi, on, man. Uh, Jimmy, gracias por la entrevista. Oh, crack, crack. No le dije nada, chicos. Queremos confirmarles ahora. Pero sí, soy el nuevo presidente de los Estados Unidos. Oh, say, can you see? De Estados Unidos, America, presidente. Vamos a ver qué dice ahí, boludo. Mirá, mirá, el Breaking News. Actividad Paranormales, desde en Nueva York. ¿Eh? ¿Por qué bajamos para acá? ¿Eh, Mer Merlin, ¿qué pasa, boludo? Ay, Merlin, la c. Bócase. No, Ay, no, pará. Esto... Ay, no, pará! <risas> Me encontré con él. El rey de la selva, con estamos ya casi cerrando el tour. Está Katie, no sos nada que ver, Katie, pero bueno, no pasa nada. Pero este sí sos bastante parecido, Michael, ídolo eterno. Vamos, con este que ganas el mundial. ¡Oh! Bueno, nos subimos al big bus. Hop in hop up para subirte y bajarte. No estamos arriba todavía porque está lleno. Así que subimos abajo porque queremos ir a la estatua de libertad. En este edificio de acá, a SCA, Peter Park, después de 13 paradas en el Big Bus, vamos a tomar el Miss New York para ir a la famosísima y queridísima Statue of Liberty, la estatua de la libertad. Esto que estoy ahí. Eh, eso Además que hay mucha niebla y se ve menos, pero esperemos cuando lleguemos se vea bien en la isla y esté divertido. Sacamos unas fotos para subir ahí a las redes sociales. Y llegamos a la estatua de la libertad. Vamos a ver si nos vamos a una foto, como que en el medio, donde la estatua te está mirando, o está mirando para arriba, más recto a todo el mundo, entonces es más difícil sacar una foto. Vamos a intentar. Bueno, exitosamente nos sacamos la foto de la estatua. Nos pusimos una limonada de la estatua, no lo creo todavía. Venimos acá a ver... Ahí estamos un poco para conectarnos a Wi-Fi porque justo hoy es domingo. En Uruguay jugó Peñano Nacional. ¿Creemos que jugó? ¿O está jugando? No sabemos, pero ver el resultado. Fue un velo con Nueva York. Después de la otra libertad. No se conecta, no se conecta, wi wifi. Estamos así que. ¡Uy, puse Piaru! ¡El Cebolla de penal! Sí, está <ríe> Estamos faltando 8 eh, minutos. Me puse un poquito de internet para, para ver el partido en vivo ahí. Estamos en el celular, no se ve mucho, el brillo está medio complicado. 8 minutos, 1-0 Piaru. ¡Al medio! Y llegamos al Memorial Park. Donde se recuerdan los fallecidos del 11 de septiembre. Llegamos al puente de Brooklyn. Ahí está el puente de Brooklyn. No re regañazado, o sea, no no más, no no pero la fuerza de voluntad para conocer un poquito más de Nueva York en este tercer día que tengo acá pronto porque mañana se viene otro día más el día 4 en nueva york nos espera una gran aventura y cosas que conocer así que hasta mañana Chau. buen día día 4 en nueva york estamos caminando ya desde la mañana se viene un día interesante un día más que nada tipo onda cultural digamos un poco aburrido pero ta, tenemos que rellenar con algo el día Vamos a visitar museos que están por la zona de nuestro apartamento Y el primero que tocó es el Museo Judío Así que nos vemos en el Museo Judío en 321. ¡Ah! Y llegamos al Museo Metropolitano. Sí, no, el, el judío no pudimos entrar porque nos confundimos y estábamos mal organizados era los sábados que podíamos entrar gratis El resto del día no podemos entrar, así que entramos Y salimos, básicamente filmar en el museo, no sé por qué ¿verdad? como que te dejas sacar fotos para no filmar no tan importante, es eh, cuestión de no filmar así que estamos recorriendo un poco el museo, está interesante, es interesante la foto que estamos viendo pero está un filmar, más nos vemos afuera, perdón salimos del museo ya, bastante lindo, bastante interesante, un poco aburrido porque está es un museo obviamente pero, pero ya, me gusta el arte Podiarte. Ahora vamos a ir al Museo de Historia Natural, que es el Museo de la Noche en el Museo. Me pedí al final un Chicken Hero, es como un burrito verdura y pollo. anda ah, rico, no sé si es completamente saludable, pero creo que dentro de las opciones es un poquito más saludable porque tiene verdura. Bueno, ya salimos del no, museo no, no. <risa> El National History of America algo así, o American National History ¿sí? Sí, no Eso Es medio raro eh, Sí, obviamente modificaron seguramente buscando me voy a enterar por qué modificaron la película el museo por la película pero es muy extraño, demasiado extraño es tipo re decepcionante donde quería entrar y ver el tiranoseo rex y entré y vi un vadolosaurio, no sé cuánto ahora vamos a ir al memorial de John Lennon y que capaz, no, sé, no conocemos mucho, pero capaz que podemos buscar donde vivía John Lennon y ver el apartamento que vivía creo Estamos acá en la Central Park Avenue y la calle es el 72 y este edificio de acá se llama edificio Dakota y era donde vivía John Lennon Me desperté después de unas dos horitas de siesta Son las 10 y 10 de la noche acá en Nueva York Voy a cenar macarrones con queso y salmón Muy rico. Buenas noches para todos eh, Ya no vamos a dormir Después de una cena y después de un lindo día Vivido en Nueva York, pura caminanda, pura caminata. Fui me un museo, caminamos por el, este, algunos museos que no pude filmar porque no me dejaron bueno, todo bien, no pasa nada eh, Mañana vamos a ir al Empire State, Feller, al Rockefeller, al Madison Square Garden Y algunas cosas más Este va a estar bastante interesante las vistas que vamos a ver Las todas que vamos a sacar, así que Nos vemos mañana, Chao. Buen día Estamos acá en Nueva York 5 o 4, ya no recuerdo Ah, demonios Pero estamos acá en la 34 y la quinta avenida Sí, señores, llegamos al Empire State Building. Square Garden. Estamos acá en el Mison Square Garden, vamos a hacer el tour sale 2 millones de dólares en la suite esa por año, por año. Bueno, vinimos a comer a un restaurante de pizza, que se llama Deli Pizza, creo, que se llama Deli Pizza. Pizza, eh, vamos a comer pizza, obviamente. Nos salimos del Madison Square Garden, lindo tour. Me compré una camiseta de los New York Knicks, porque te quería comprar una camiseta de Recuerdo, y me compré la camiseta de Porzingis. ¿Sí? Se largó va a llover en Nueva York, se lo va a llover Finito, pero se largó Estamos acá en el Rockefeller Center Vamos a subir a ver la vista nocturna de Nueva York ¡Uy! Justo más. me tropecé Mamá se le cayó lado. todo en una eh, Fuimos a VIH a, Que me lo recomiendo mi profesor de audiovisual Este que me dijo que había cámara, y que había tecnología Nunca me imaginé que iba a hacer algo como lo que vi Les juro que fue increíble si viví en Nueva York por lo menos para ver y para chusmear, es impresionante. Es impresionante. a comprar una cámara, una Canon. <ríe> eh, estoy demasiado feliz. Yo que quiero estudiar fotografía y esas cosas, este, me reinteresaba comprarme una cámara, así que suena sí, no cumplido. Eh, y nada, ahora sacando fotos de familia y subida de al, top, al top del Rockefeller. Bueno, estamos arriba. Oh. Bueno, Vamos a ver la vista que tenemos acá. gente, eh, ya, ya cenados, ya bañaditos, ya prontos para ir a la cama, eh, esta remera que me ven puesta, me la compré en Madison Garden, la lluvia, en el camino como que estuvo lindo el día, me terminé comprando una cámara nueva, que bueno, capaz que mañana ya podré grabar cosas, o sacar fotos por lo menos para probar si sí, seguro y hasta mañana, buenas noches, chao.